No le quieren pagar el palé que se ganó. Señor, hay que tener paciencia. Porque a mamá le dicen que no se ganó. Que, que no le van a pagar un palé. Es un problema. Vamos a ver lo que dice el caballero. Yo fui a la banca de Hilario, en la arriba. Y yo fui a jugar unos números. Y, y fui ayer. Que fue domingo. Que lo jugué. Y fui ayer. la mujer me recibió bien. Y cuando voy, ella me dijo que vaya a la sin traje. Cuando yo voy, ellos lo que me dijeron que me iban a atraparlo, cuando yo vuelvo me, me van a llamar a la policía, pero yo tengo el ticket y fui y se lo llevé. Usted sacó un palé pues? Un palé. ¿De, ¿De qué cuánto? cantidad el palé? De 20 pesos. ¿Cuándo usted lo jugó? El domingo en la tarde. Entonces ellos no quieren pagárselo porque ¿Qué yo alejan. Yo no sé. Ellos lo que dijeron, ellos lo que dijeron, de que, que no es válido, pues está ahí, el ticket. Y se, ve, y se ve que fue allá que yo lo jugué. ¿Procederá usted legalmente si no lo paga? Sí, tengo que seguir. ¿Cómo es el nombre tuyo completo? Ramón Antonio Colón. El hombre dice: denunció que un consorcio de banca de loterías que está en esta ciudad se opone a entregar el dinero que ganó. En el sorteo pasado, el pasado domingo Se trata del señor Ramón Antonio Colón Que manifestó que el pasado domingo Resultó ganador del palé de 20 pesos Que son 23 mil tululuses eh, Y representante de la banca PH Hilario donde jugó el ticket Estos se niegan a pagarle Dijo que los encargados de la oficina Central amenazaron con enterrarle a palo Si sí, se presenta nuevamente a la banca A cobrar su premio Manifestó que descono desconoce el por qué se niegan a pagarle y que el ticket ganador está en buen estado y no, pres y no presenta ningún tipo de problema. Eh, el caballero, bueno, eso hay no, que... Nos hay gustaría que, escuchar la, la versión de, de, la no, otra, no, no, de la otra parte. No, no, dice la otra parte que no, que, que, que lo jugan después de hora pero si el tique lo tiraron, usted tiene su ticket ahí. Es que le reclame a la que se lo vendió. Y ese palé. Yo pienso que el caballero hay que pagarle su dinero. Que le reclame a la banquera, claro, ¿verdad? Claro, porque si ese tique está... Si ese tique está, me... No, ya no te cuidas y me tiras eso arriba. <risa> Señores, la otra parte dice, aquí tengo la información, a la Federación de Bancas dice, de, de, de Hilarito, no debe pagar tique ya que se trata, el presidente de la Federación Apuesto de la provincia de Duarte se refirió a la, en la mañana de este jueves, la denuncia de un hombre que... A, afirmó no querían pagarle el ticket, dijo que la jugada del señor Ramón Antonio Colón se realizó la pasada, pasada de las 4 de la tarde, ya que la lotería había salido, dicen ellos los dueños de la banca, por lo que se puede considerar como un fraude a la jugada. Pero el señor no tiene computadora para tirar eso. No, habría que ver cómo ¿Eh? fue eso. Por su parte, el propietario del consorcio, del consorcio de banca, Hilarito, dijo, que no entiende cómo el hombre pudo jugar un palé. Pasado de oro, es, es lo que no entendemos. Por lo que se sospecha que el hombre puede estar confabulado con la empleada, dicen ellos. Dijo que esta semana le han sacado alrededor de 4 millones de pesos y nadie le puede señalar, ya que en, cu en 45 años de primera vez que sucede esto, Dicen los dueños que es primera vez en 45 años que sucede esto. Tienen que aclarar y den su... Porque ese hombre se le ve que ha jugado la vida entera, seguro, y viene a sacarse ese pale ahora. No, no, no, mamá, es que si sí, es que sí está fuera no, de hora. No, es que no lo dice el tique, que está fuera de hora. ¿El tique no dice no, la hora en que se jugó? No, ¿No dice la hora en que se jugó? O sea, el tique está normal, un tique. Tiene que decir la hora, ¿verdad? Debe decir la hora. Cuidado si eso lo imprimieron en cualquier otro lado. No, es que se tiene un código. Sí. Sí, toda la banca tiene su código y él tiene el código un eso, eso es que pone un abogado, digo, si pone un abogado de cobro. ¿Va a pagar el... más que de lo que se sacó? Si es a mi abuela que le pasa eso, ya tú sabes, ¿verdad? Que tienen que aparecer ese dinero como quiera. Bueno, ¿Qué? que le busquen un bajadero a eso. El, el caballero si pone abogados va a pagar más que lo que se no, sacó. No, yo pienso que nadie se va a prestar. A estar andando en un cuartel por la mañana que eso se pone full la gente se presta para muchísimas cosas usted tiene una prueba Sí. Ahí, que vea no demiéntame con eso es como dijo un policía no te tiene todo ahí hay que pagar su dinero ahora si es un ticket amañado que está que no se le ven los números que la tinta se acabó pero el ticket está bueno Está bueno. Y ahora, también la otra parte, un empresario no va a querer que se le manche su nombre, porque ya eso todo el mundo va a echar para atrás. Cuando no vaya a jugar uno de 50. Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto fue que se sacó el caballero? 20 mil, no son 24 mil. Tú uno de 20 y salgan como 23. Mm. Imagina, yo que nunca me he sacado más, me saca 30 mil pesos y que no, que no, que no me van a pagar. Me ¿eh? hay que matarme Con esta de asesino, yo prendo el motor y le doy para adentro la banca. Con <ríe> sí. <dos>. sí. <ríe> un saludo sí. para.